De los temas hoy tendencia, tendencia a nivel mundial nos unimos lamentamos, dolor lamentamos la muerte del, del presidente del, del vecino presidente país del presidente Mosier sí. eh, lamentamos esa situación espero que sea agradecida esperamos nosotros nos unimos al vecino país Haití eh, en, en esta situación que están pasando porque tengo muchos amigos haitianos sí muchos eh. co compañeros aquí haitianos sí. que claro sí. Eh, sí, tendencia ya ahora, hay no, muchos presidentes tuiteando sobre mandando la muerte, mandando su condolencia, mandando claro, su condolencia claro. y repugnando la, la muerte de... Sí, no, de, de, es, es algo que tienen Desde el que... De este presidente. Así que la, la, la primera dama eh, eh, supuestamente di que había muerto. No, pero no, no, no, está, está viva. Sigue, sigue con vida. Ah, okay. Y esperemos que se recupere. Sí, pero está muy extraño esa muerte porque... Eh, ni un seguridad herido, no hay nadie herido. su propia casa fue un complot. Fue como la, un complot. Sí, ay, man, a, las de, a las dos de la mañana, con un cusaco y coibata. Sí. ¿eh? Se decía que, que parte de, de las personas eran extranjeros los que fueron a matar. Hablaron en y hablaban en español. en español e inglés. Eh, lo, eh, lo, eh, lo que fueron eh, a Fue final. un grupito que fue, para sí. eso fue ahí mismo de la casa, porque una casa de un presidente no puede estar a capela. Sí, la, seguridad Ajá, no eso, es la El presidente Luis Abinader me reforzó su, su, su seguridad. Obligado, Luisito Cerró no, no, no. la calle donde yo vive? fuera. Yo fuera a Luisito y pongo dos cacos negros que anden conmigo de lo de antes con dos cacos negros ahí para Porque arriba. Busque a, con dos a, macanas. a, a Candelier. Candelier. A Candelier sí. Le... sí, muy lamentable. Sí, sí confusión. Eso, eso es lo que ha alertado el mundo. Es. esa muerte tan extraña. ¿Tú Porque si lo van a matar, 20 muertos en la casa 10. ¿eh? el presidente nada más la esposa si ellos, sí, ellos mismos están ¿no? porque eh, parte de los nacionales haitianos hermanos viven con un resentimiento los que son políticos uh -huh. viven siempre con ese resentimiento con este país sea gobernado por por Danilo Leonel siempre los políticos porque los pobres no los políticos de, los de políticos, su país el, sí porque si hay intereses sí. sí. siempre quieren hacer lo que ellos quieran Sí. Eh, y nos, nos unimos a ese dolor Y lamentamos sí. Esta pérdida tan valiosa En las redes sociales este, Papá Tarima, Neto Flow Papá Tarima Estamos en el live del pueblo Eso es todos todo los días Nosotros grabamos a, a, a un beta que hallemos en la calle ¿Eh? Y n, arroba Neto Flow 56 me pueden seguir en Instagram como Merejo Sánchez Carra allí está abajo. Y mi Instagram personal, Izaldo, y de la familia musical. Ahí estamos activos con todos sus Pueden ver esos pedacitos, nosotros subamos el Telenor Conde O. Con The o. ¿Eh? Sigan la página en Instagram y YouTube Telenor. Y Facebook y Facebook también. ¿Eh? La más vista, la, la más vista, vista, vista ahora mismo, real. ¿Eh? Estamos activos, señores. Sale, gente? Gente. Hasta mañana. <risa> Presentamos